Lo importante es más, te lo me voy a sentar para contártelo. Ok. Lo importante que te quiero contar es que. Va a ser un día demasiado cargado Antes de salir de la casa Acá está como siempre En lo que le encanta ¿Eso es lo que te gusta hacer a ti? Sí. Yo acabo de barrer la Cada casa tengo las tomas tuyas ¿vale? ¿Ali? Siempre estoy O en la cocina Barriendo lavando Mínimo la chacha. Y con la misma ropa Todo el tiempo también okay. Y la, acabo de la eso es algo que pasa aquí gente, tal vez ustedes piensen que siempre usamos la misma ropa Pero sí, o sea, cuando estamos en la casa usamos la misma ropa, solo que la lavamos a cada rato Oigan personitas, en unos minutos nos vamos al estudio de fotografía, así que acompáñenos. Otra cosa, rápido, ayúdenos a decidir Vamos a empezar a viajar, pero no sabemos si irnos a Puebla, a Chiapas, a Veracruz o a Oaxaca. Entonces voten aquí abajo, escriban en los comentarios qué estado de México quieren que visitemos. Porque en este momento estamos en Guadalajara. Hey, aquí estamos con Jack. Vamos a empezar una sesión de fotos. Y bueno, por acá está Ali, que también se va a hacer unas fotitos para el team. No y allá. Tú no eres malo. No para fotos, la verdad. Bueno, pero tenemos a Jack que nos va a ayudar. Va. Va, va, va. Y acá está Gise, también se va a hacer unas fotitos Así Con que mi banda Con su banda, con su accidente, con su golpe Vamos a ver en qué termina esto Y aquí abajo les voy a dejar las redes sociales de Jack Para por si quieren fotos, allí va a estar, ¿ok? ok como ya lo oí dime, ¿qué, ¿qué te pareció ahí? Es ahí? es muy difícil, yo no pensaba que está tan difícil así sí. estar así como tomando fotos y posando y él te dice, hace esto y eso porque yo no tengo nada de excelencia pero está difícil, o sea, no y te cuesta, tenemos tiempo aquí tomando fotos ¿y uh. sientes que te ayudó él? Sí, o, las o sea, lo hizo un poco más fácil sí, él me ayudó mucho y pronto van a hacer las fotos en mi Instagram va a ser chido y tú eres la mejor, a ti no hay que decir nada Tú ya estás posando. Cuéntame. Nada, no, me gustó mucho porque, no sé, a veces uno se siente como nervioso, como, como forzado, y él como relajado, chill out, así como que. Entonces, me gustó mucho. No, no había presión ni tensión. Ahorita tenemos, como les dije, el día de hoy es bastante largo, así que vamos a seguirle. Bueno, acabamos de llegar, vamos a comer algo rápido. Vamos a comer sushi porque hace bastante hambre es lo más rápido y anteriormente probé probé el sushi aquí y también probé el arrocito pero vengo por el arroz porque quiero arroz para llenarme muchísimo ok le dijimos a ustedes que íbamos a comer después de las fotos porque estamos súper cansados y nada, vinimos, comimos muchísimo y encima el dueño de este lugar nos envió este suschicito que está aquí, que ricura. Rico. Muy bueno. Eres salmón. Pero no, no es por ustedes, es por mí, porque él quiere ser mi novio. ¡Ah! <risa> no, es broma, no, no sé <risa> qué piensan ustedes acerca de que Alicia busque un novio aquí. Comenten allí a ver Ay, qué tal. No, no es cierto. Oigan, importante, yo creo que ya tengo que meterle a esto porque si no Giza y Alisa lo van a comer solitos. Así es, ¿Tú así mucho? es. Tú hablas mucho. Ponte trucha, ponte trucha. Da, estoy trucha, voy para allá. Acabamos la comida, las fotos, todo. Decidimos salir a caminar un poco por aquí, por el paseo de Chapultepec. Porque en verdad, aunque ustedes no lo crean, tal vez a veces eso no se refleja tanto en los videos. Pero el estrés que pasamos a veces, todos juntos, en la casa, a veces es demasiado por diferentes situaciones. Entonces también es bueno salir, liberar la mente, caminar un poco, ver algo diferente. Entonces ahorita lo que queremos es encontrar un lugar para relajarnos un un poco, conversar, reírnos y así pues entonces, acompáñenos Cuéntame, ¿qué te pasa Gise? Me duele mucho este brazo, pero creo que es porque estoy durmiendo mucho de un solo lado de la cama. Es que claro, si tienes esa herida allí, no te puedes acostar de ese lado. Sí, así que me imagino que... Todo es? el peso queda aquí, pero lo que podrías hacer también es dormir. Eh, dormir así boca arriba. ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahorita tienes sueño. Es que me gusta dormir de ladito. Deberías acostumbrarte unos días a dormir boca arriba. Eso aplana las nalgas. Aplana las Por favor, comenten aquí si dormir boca arriba aplana o no las nalgas. sabías que dormir boca arriba aplana las nalgas? A mí que me importa? Las Pero, nalgas, hombre, me no me da importa. Le da igual. Le da igual. Ahorita no hay nadie aquí. Totalmente vacío. Miren de lado de acá. Totalmente vacío, o sea, tenemos chapu para nosotros tres nada más. ¿Qué estás diciendo, Kate? Que estoy pensando que sería muy cool si tuviéramos unas patinetas o unos patines y aquí nos ponemos a hacer trucos y todo eso. ¿Quién, ¿Quién nos patrocina? Patineta? A ver, ¿quién nos patrocina? Tres patinetas tamaño Pennyboard, pequeñísimas. Yo le enseño a ellos a patinar, ¿me comprometo? Yo quiero ver eso. Oigan, ¿vieron el nuevo look de Ali? Tiene como un pelo en la frente, así como bien sexy. Del lado. Oye, boten ahí, ¿les gusta el nuevo look de Ali o no? Acuérdense que normalmente él usa una bandana aquí. Sí. sí. Y ahorita ya lo cambió. Ahora está así como nosotros. ahora claro, todos aquí. nos peinamos Porque igual. Todos nos peinamos del mismo lado. Ay no. Ya voy, hoy me hoy no, me distinto. Está del otro lado. Es de derecho. Está de derecho. Sí, pero igual. Está, tiene el mismo look. Tiene el mismo look. Sí, es verdad. Vamos pues. ¿Dónde? ¿Qué quieres comprar? ¿Ah? Un anillo. ¿De matrimonio? Ah, no, dijo, sortija. ¿Y qué ¡Sortija! No sabía qué es una sortija. No. <risa> ¿Por qué complicas <risa> <risa> la vida? Voy a decir, un anillo. Un anillo también. No, sortija. Yo nunca escuché esto. Qué loco. Estamos ahorita buscando un puesto en específico porque allí se quiere comprar un anillo a alguien a quien anteriormente le habíamos comprado dos collares. Así que lo estamos buscando. ¿Quién hey. lo ¡Ay sí es él! ¿Cómo estás? Hola. Hola! Te <risa> ¿Cómo estás? Es eso? Bien. Oye, mira, ese es nuestro amigo que la otra vez compramos unos collarcitos aquí bien cool. ¿Cuál era tu nombre amigo? Francisco. Francisco, se ven acá, el puesto de Francisco, aquí van a encontrar lo que necesitan. Estos ojos oh, están como raros, pero están con... Que en realidad, Y y yo tenemos gustos tan diferentes, tan raros, tan diferentes. Giselle es como más mística, más así de Laura y de esas cosas, yo no. no. Yo soy más simple, tal vez. ¿Tú crees en las piedras y en la vibra de las piedras? No. Yo tampoco. A mí lo que me gusta de él es que tiene como este folleto donde tiene el significado de todas las piedras y diamantes y todo lo que tiene en su puesto y así uno más o menos escoge algo que esté como más a su estilo, pues. Yo honestamente me protejo con oración. Siempre orando al Señor, orando a mi Dios. Yo digo que el destino sí ya está, pero tú también eres libre de escoger lo que tú quieres. O sea, que no, no, importa, no importa qué camino elijas, el camino el... te va a tocar lo mismo. No te va a tocar lo mismo pero es una combinación. Las malas vibras en sí es de una persona a otra. Ya el destino es lo que marca, lo que está marcado en tu vida. Por ejemplo, cuando la gente dice, ¡Ay, tengo mala suerte! No, mamita, tú agarras malas decisiones que te llevan a cometer esos errores. Gise para presidenta. ¡Sí! Si yo hoy, el día de mañana, quiero ser presidenta de Venezuela, yo sé que yo lo voy a hacer porque yo me lo voy a proponer. ¿eh? Ey, Maduro para afuera, que ahí viene Gise llegando. Adiós. Tú escoges tus decisiones para llegar a tu destino. Se está copiando lo que dije. ¡No! No, no. no, no yo sé. No, Mira. Reina, tú estás hablando del suerte y la mala vibra. Yo estoy no, hablando de yo otra te cosa. De no, la yo creo que no. todos opinamos aquí igual, pero nadie se entiende. Ese <risa> es <El punto. risa> Lo que es las diferentes culturas, gente, de verdad. al hogar <risa> aquí está Gise, como bueno, siempre ropa, estaba poniendo el licencia para las buenas vibras. nosotros somos los extranjeros Ali es de Egipto, Gise es de Venezuela yo soy de Panamá y estamos recorriendo México con muchísimo amor así que en verdad si eres nuevo aquí te invito a que nos acompañes en esta travesía que la verdad está caché bombita benditas galletas que te ah. digo es son las galletas de la mamá de Monse Les dije ayer y no quiere patrocinar a nosotros Lo que pasa es que Gise Gise, ¿qué pasa con las galletas de la mamá de Monse ¿Cuántas pediste? Cuéntanos, mira. No. ¿Saben ¿Cuántas qué ¿Cuántas comiste ayer? Ajá Cuatro Y no se olviden de comentar aquí abajo ¿Qué Estado de México quieren que visitemos? Porque ya pronto vamos a empezar a recorrer, a viajar, a conocer y a disfrutar lo mucho que tiene México para ofrecer. Yo soy Katrin Boyce, síganme en mi cuenta de Instagram y aquí abajo te dejo todas las redes sociales de nuestro team. Ah, algo muy, muy, muy importante. Es más, te lo, me voy a sentar para contártelo. Ok. Uf, lo importante que te quiero contar... Es que ya casi tenemos lista la página web. Yo creo que en dos días vamos a estar haciendo el lanzamiento oficial. Así que mantente muy pendiente a nuestras redes sociales para que no te lo pierdas porque va a estar buenísimo. La página web oficial del team. Y para darte una idea, se ve más o menos así como si fuese un Netflix. Pero un Netflix del team, de los extranjeros team. Así que en verdad, nada, espérala porque ya viene y lo vamos a estar anunciando en nuestros Instagram. Sigue a Liz, sigue a Yisa y sígueme a mí en mi cuenta de Instagram. Así. <música>